en eh, mi nombre es José y de yo Saludos. Saku, pona. Saku, pona. Saku, pona. Cuando vayas a mi tierra, saco, pona. Saku, pona. Saku, pona. Sí. Cuando que aquí, llega... Mamuka tiene mí. Mamuka tiene mí. Mamuka tiene mí. Mamuka tiene mí. Mamuka tiene tuamuka, Mamuka tiene Mamuka Mamuka Size. Yeah, but it's it's uh on respect. Mamukati Mamuca Sakubona Sakubona, Mamu Catchin, Mamu Catin, Mamu Cachin, Saku Nasaku Bona, Mamu Catin, Mamu Cachin. a song we always sing. it's called the click song by the English, because they cannot say, oh, not one. No, no. África es un continente inmenso dividido por fronteras artificiales pero unido por un denominador común, que es la música. La música es la esencia de nuestro pueblo. Desde que uno nace, pasará por todas las etapas de la vida haciendo música. Música para la diversión, ceremonias, música para el trabajo en el campo, música para nacimientos, bautizos, bodas, o funeraris. En este curso nos comunicaremos a través de la música tal y como se aprende en los pueblos. Disfrutando juntos, creando juntos y encontrando un espacio para expresarnos y expresarse uno libremente a través del juego sin ser juzgado. Aprendí a hacer música en Zimbabwe desde la observación, la imitación y la invitación a crear música para y con los demás. La música es para disfrutar. ¡Panzo!